Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo hacer un glosario en menos de un minuto. Ven, aquí tengo un pequeño trabajo, entonces no es mucho, pero está totalmente en desorden para que vean que no, eh, no va a haber ningún inconveniente a la hora de generar el, el glosario, ¿cierto? O sea, para que no tengan que preocuparse por ello. Entonces vamos a generar un glosario. Vamos a hacerlo. Entonces... Cómo hacemos el glosario, lo único que van a hacer es darle clic en el link que les dejaré en la descripción del video, o simplemente se vienen aquí a Google, abren una ventana como incógnito y aquí vamos a escribir esta vamos a escribir esta sigla que está aquí, este nombre y vamos a abrirlo tal cual pues como les estoy mostrando. Entonces, para generar el glosario, ahí esperen que esto Vamos a ingresar aquí. En este caso, voy a. Si no se han registrado aquí, registrense que lo van a estar necesitando. Listo. Pero miren cómo vamos a generar el glosario de rápido. Listo. Vamos a tomar el texto del cual ustedes quieren generar el glosario, el trabajo. Listo. Y vamos a pegarlo aquí. Pero antes de pegarlo, vamos a escribir crea, le vamos a decir a la aplicación que cree un glosario de ese trabajo que le estamos dando, crea un glosario de este texto, listo y dos puntos para indicarle que de ahí en adelante vamos a pegar el trabajo, lo vamos a bueno y aquí comienza a hacer el glosario de cada palabra que haya en el trabajo. Miren que yo no tengo el trabajo organizado. Lo tengo en desorden. Simplemente hice la consulta y lo pegué así. Sin punto y sin coma y sin nada. Y miren que aquí me tomó las palabras que hay allí importantes. Y me generó un glosario. Miren que aparece la, la palabra bendición de Dios. Y aquí me dice que es bendición de Dios. Marido. También todo, todo, todo, todo, todo. Me, me hizo el glosario de todo lo que hay en el trabajo en menos de un minuto. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Esto simplemente lo copian, lo pegan en Word y lo organizan y listo. Así quedamos y si algo me lo dejan, eh, me pueden dejar comentarios en la descripción de este tutorial. Chao, chao.